Lorenzo Polanco, a mí me robaron el motor de anoche, de la casa, de la, de la casa me robaron el motor, sí, un 150. ¿Dónde te recibe? ¿Eh? ¿Dónde te vive? En Chancleta, residente la no, yo estaba durmiendo. Que esa noche antes me hubiera caído un niñito que sufre de azúcar malo y estaban todos trasnochados. Y ahí me agarran durmiendo y me llevan por el pobre motorcito. ¿Qué decía la Policía Nacional? A Bueno, eh, yo espero eh, que tal vez lo podamos rescatar después de Dios y ustedes. Sí. ¿Qué decís sobre el tema de la delincuencia, Hace el de Macorís, muchos nuevos la próxima semana. No es fácil, no es fácil. Uno vive trabajando y los otros acechando a uno, eh. Eso es triste, eh. Ese muchachito lo iban a llevar ahí en hey para pa el hospital ahí. ¿Y en qué lo van a llevar? ¿Eh? Si cuando uno se huella, pues lo han llevado. ¿Qué ¿Eh? marca? ¿Qué aquí que para no eh, vea la, la cosa para que aquí dice todo aquí dice todo vea Ahí. placa y todo tiene mi motor lorenzo polanco